No me sí! sí! me sí! Que sí! a sí! sí! sí! sí! ¿Y tú estaba como fuera? la policía? Está pálido, está, está, está pálido. pálido, pálido, pálido, Me dio mucha sangre. ¿Qué tenemos? ¿Entió? ¿Entió para el Martínez? Martínez, a ver. ¿Entió para el Martínez? Sí, sí, sí, Cierra, cierra esa banda, cierra la de la la Que llevárselo rápido para los rápidos para muchachos. ¿sí? ¿Y tú estabas? ¿Cómo fue la ¿Y policía? Está pálido, está. está pálido. pálido, pálido, pálido. Me dio mucha sangre. ¿Qué tenemos? a tome